En el vídeo de hoy vamos a aprender a cambiar el tubo del desagüe al bidet sin tener que desmontarlo. Este tubo, la característica principal que tiene es que es extensible y flexible. Lo primero que tenemos que hacer es desenroscar la tuerca superior que va roscada al bidet. Ahora toca soltarlo de la parte inferior del suelo. La mayoría de estos tubos no van pegados porque van simplemente encajados el siguiente paso sería colocar el repuesto en la misma posición que tenemos el antiguo pero antes de darle forma al tubo tenemos que colocar el adaptador con su junta en el bidé. una vez que le hemos dado forma al tubo y hemos limpiado el suelo del interior del bidé, el siguiente paso es encajarlo pero antes tenemos que colocarle la junta y ya tendríamos nuestro tubo instalado y el problema resuelto.